¿Viene usted? ¿Usted viene usted? Cuando ahí se convoca a los padres a una reunión, viene apenas que un el 1%. Entonces los padres deben ser más responsables y saber bajo qué condiciones el, el gobierno le está dando la educación a sus hijos, Eso que es de manera deficiente. Entonces los padres de ahí tienen que ser responsables y venir y decirle a las autoridades no, aquí hay un 4%, hay que invertir en la necesidad del sistema. ¿Qué es lo que sucede? Usted lo sabe. Cuando estudiaba aquí, usted era la, la presidenta de la sociedad de padres y fui bastante crítico con usted, por porque le dije, hasta le dije ustedes son irresponsables. Porque nada más vienen aquí, cuando usted venía sola, ahí hay mil y pico de padres que no viene ninguno. No. Ni quieren ver la situación del de liceo. Una con 500 pero ninguno, Ojalá, no, pero a la asamblea, pero cuando había problemas de resolver las situaciones, mí, nunca venían. Sí, a mí no me Porque sí. yo vine, yo vine sí, a yo venía, sí. sí, a Pero lo vamos a discutir poquito, entre nosotros, porque esa no es la situación. La comunidad, nosotros sabemos que se ve afectada ahora. La comunidad también debe seguir sí, sí. el gobierno. Pero hay sí. el problema de aquí. el gobierno. Pero está bien, nosotros sabemos que no. que Pero sí podemos ir de las autoridades. Podemos ¿Cuántas ir? veces han ido? O sea, yo, yo cojo la calle junto Entonces, con ellos y me Pero no solamente y yo... que nosotros los invitemos, es que ustedes también pueden venir a decirnos nosotros. Vamos de a ir las liceo, autoridades. De sangre de los estudiantes, mío, pues yo soy de ese liceo. Está bien, pero no vamos a discutir eso, porque entre nosotros no podemos ponernos a pelear. Entre ustedes como comunidad, nosotros no queremos ser aliados.